los 8 de marzo, estamos por aquí dándole vuelta a las calles de Caracas por aquí por el valle coche visitando y viendo el desenvolvimiento del pueblo, la actitud cívica, la del pueblo ante la agresión criminal que han ocasionado al servicio eléctrico nacional ya son varias horas ya sin servicio eléctrico y felicitaciones a toda la clase trabajadora de eléctrico del Ministerio de Energía Eléctrica, fuerza hermano, fuerza, vamos a vencer y el pueblo va a salir vencedor. Aquí estamos pues transmitiéndole un mensaje de paz a todo el pueblo de Venezuela y diciéndole que en todo el territorio nacional, monitoreado por el Comando Estratégico Operacional, está todo en calma, en calma y en pleno desarrollo, solventando la situación. solventando la situación.